se le sigue tensando la mandíbula tiene problemas y dolores en esta zona ya practicó algunos masajes vio nuestro video anterior qué tal unos ejercicios vamos a hacer unos ejercicios para la mandíbula recuerde una cosa muy importante los músculos dominan todas las articulaciones hay que saber entrenarlos. Músculo que no se entrena, músculo que se atrofia y articulación que se debilita. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Bienvenidos a Kinesalud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Bueno, vamos a empezar a practicar los ejercicios de mandíbula. Espérame en la otra habitación. En nuestro video anterior vimos cómo relajar la mandíbula a través de unos simples masajes los masajes pueden tener diferentes niveles yo enseñé un masaje bien simple y bien sencillo ahora vamos a hacer entonces ejercicios para la mandíbula entonces es muy importante trabajar los músculos porque los músculos dominan las articulaciones como dije anteriormente comenzamos con la antepulsión y retropulsión de mandíbula, sería llevar la mandíbula hacia atrás y hacia adelante. Mientras llevo la mandíbula hacia adelante, voy a estirar la cervical hacia adelante y llevo la mandíbula hacia atrás y estiro la cervical hacia atrás. Cuando voy hacia adelante, formo una curvatura. Y cuando voy hacia atrás, rectifico. Curvatura. Rectificación. Curvatura. Rectificación. Puedo poner la cara de sorpresa, porque recuerden que cuando ponemos la cara de sorpresa, estamos estirando las fascias. Lo puedo hacer unas 10 veces, lo voy a hacer mirando hacia adelante. Esté como le digo yo, la cara de bronca. Mm. Ahora, mientras voy haciéndolo, voy rotando. Observen cómo se estiran los músculos. Esta mano puedo agarrarme a la silla Voy para el otro lado Lo puedo hacer en diferentes direcciones, hacia arriba Hacia arriba y rotando Voy a sentir como ruidos, como depende de su edad, de su condición, voy a sentir un montón de ruido. Entonces yo siempre agrego rotaciones a los movimientos. Ahora vamos a la lateropulsión, vamos a los movimientos laterales de la mandíbula. Yo no sé si escuchan el ruido, pero yo en la medida que lo voy haciendo le voy agregando como trabajo de cervicales y a mí me suena por todos lados O sea que el movimiento de de lateralidad, si yo generalmente simplemente hago esto, lo voy haciendo con vaivenes y voy agregando la cervical. O sea que no solo no solo yo hago movimientos de lateralidad que es lo que más enseña, sino además voy agregando movimientos de cervical y de cabeza y de tórax también. En general todos estos ejercicios yo los voy incorporando hasta con los brazos y con los pies, pero hoy vamos simplemente a hacerlos en una forma simple. Entonces vamos a, tenemos hacia adelante y hacia atrás, hacia un costado y hacia el otro. Entonces tenemos también lo que se llama el movimiento circular, lateralidad, derecha, Adelante, en la que izquierda, hasta abajo. Vean cómo subo rotando con la cabeza y además haciendo la cara de sorpresa. van a escuchar un montón de ruido depende de su condición y de su edad y de muchos factores entonces estos ejercicios nunca tienen que doler si en algún lugar el ejercicio duele hay que parar hay que dejar de hacerlo los ejercicios nunca tienen que doler y siempre tienen que ser hechos en forma lenta y controlada son algunos de los principios que siempre enseño no tiene que doler en forma lenta y en forma controlada y si le está gustando el vídeo póngale un me gusta recuerde compartir estos videos con todos aquellos que lo necesitan reenvíeselo a sus familiares a sus amigos bien ya hicimos hacia los costados hacia delante y atrás y en forma circular ahora vamos a abrir Usted, ustedes verán que yo siempre le agrego la cara de sorpresa a los ejercicios. No es simplemente esto. Y hay un movimiento de... Observemos. este movimiento de apertura también es un movimiento de estiramiento de los músculos más heteros y temporales que son los que cierran la mandíbula y si le interesa aprender cómo funcionan las articulaciones del cuerpo cómo cuidarlo qué hacer y qué no hacer yo les recomiendo firmemente que baje mi guía de vida les dejo el enlace a continuación bien en este ejercicio vamos a agarrar una pelotita esta pelotita es una pelotita de goma y la vamos a morder pero suavemente, no es una cuestión de contraer porque ya el músculo está contracturado es simplemente para ejercer diferentes tipos de presiones voy a hacer como isométricos contraigo, mantengo y aflojo contraigo, mantengo y aflojo y tampoco vamos a morder la pelotita como para romperla a veces se puede utilizar un pañuelo pero lo importante acá es hacer contracciones controladas aflojo contraigo mantengo aflojo porque realmente los músculos masticadores ya de por sí están entrenados cada vez que comemos ahí vamos lo que fui haciendo es le voy poniendo diferentes niveles de, de aguante o sea muerdo, mantengo por 5 tiempos, 10 tiempos, 15 tiempos, 20 tiempos y después aflojo. Fue un ejercicio interesante para practicar. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, apriete la campanita y síganos en el Facebook. Larga, larga.